Ya, ya todos, sí, Mis amores, ya todos, Vamos a decirle de al que Estamos tu cumpleaños. Preparados. ¿En qué sale? ¿En qué lo celebraste? Regálame un saludito para ti. Es tu cumpleaños. Viene eh, como sí. un sencillo sorpresa. Sí, es tu cumpleaños, ¿cómo lo celebraste? ¿Cómo lo disfrutaste? Aquí sí, en la República Dominicana, la te hemos visto sí. con las redes. ¿Qué te parece oh. del país? Me encanta, muy feliz, me gustó muchísimo. Oh, a mí República Dominicana es un país lleno de alegría. Sí, ¿no? necesito tomarle una qué foto, lo chicos. Para el cumpleaños que de comer. que te prepararon. Claro, gracias? claro. Vamos a tomarle una en foto el nada que, más. con Alfa sí, con sí. Mozart, hay mucha gente que quiero mucho con Don Miguelo. Sí, claro, qué sorpresa que hay para el cumpleaños de Estancho. Eh, dar lo mejor, dar buena vibra y hacer un buen show. Sí, a hacer una ¿Te gusta foto? que te llamen José? ahí, José? José. Y sí. ¿Jose? ¿Jose? los dientes, y la moda. Una foto, una foto no, no, por favor, una no, foto, por no, favor. Niños, es no, una foto. ¿Qué foto para